Veremos el tema polipastos y aparejos. ¿Qué veremos? Definición de polipastos, ecuaciones de diferente tipo de polipastos, arreglos de polipastos y por último, ejemplos de aplicación. No siendo más, comencemos. Definamos qué es un polipasto. Un polipasto es una combinación de poleas fijas y móviles, recorridas por una sola cuerda que tiene uno de sus extremos anclado a un punto fijo. También se les conoce como aparejos, que quiere decir que un polipasto o aparejo es lo mismo. Definamos que son poleas fijas y móviles. La polea fija tiene por misión modificar la dirección de la fuerza, en este caso la potencia, que ejercemos sobre la cuerda. La polea móvil tiene por misión proporcionar ganancia mecánica al sistema. Por regla general, cada polea móvil nos proporciona una ganancia igual a 2, o sea que nos duplica esa ganancia. Este video cuenta con el patrocinio de Industrias el Reflejo limpieza y calidad que brillan una empresa especializada en todo tiene que ver de productos para limpieza y desinfección no olviden que se pueden contactar a través de los teléfonos que aparecen en el post todos los productos que manejan son tanto a nivel institucional como para el hogar ahora continuemos definamos más acerca de un polipasto. En este caso podemos ver lo siguiente. Vemos una polea fija, la cual se encuentra anclada y aquí se encuentra la cuerda que se está moviendo hacia arriba o hacia abajo. Esta cuerda sujeta a una polea móvil que ésta, por el movimiento de la cuerda, va a girar. Y aquí abajo encontramos la resistencia. Generalmente esa resistencia siempre va a ser el peso. Y la potencia, en este caso sería la fuerza que aplicamos para que se pueda desplazar este cuerpo. Algo más para tener en cuenta, la ganancia de cada sistema depende de la combinación realizada con las poleas fijas y móviles. Por ejemplo, podremos obtener ganancias de 2, 3 o 4 según empleemos una polea fija y una móvil o dos fijas y una móvil, o una fija y dos móviles respectivamente. Dependiendo de la ganancia que queramos, hay que jugar con la combinación de estas poleas fijas y móviles. Es bien importante. Veamos las ecuaciones. Las ecuaciones de los polipasos dependen del tipo de arreglo de poleas que estén organizadas, analizando la distribución tanto para fijas como para móviles. Por tanto, sus cálculos pueden variar. Una ecuación general para un arreglo de un esquema de aparejo puede ser la siguiente: este puede ser una ecuación para un polipasto aparejo. Entonces, R lo vamos a llamar la resistencia que puede ser dada por el peso. Y N es el número de poleas móviles. Ahora bien, como estamos hablando del sistema MKS, no olviden que, como es una fuerza, las unidades van a ser los. Newton Veamos las ecuaciones de forma más específica Esta ecuación aplica Cuando hay una polea fija Y las demás poleas son móviles Entonces tenemos acá Lo siguiente Podemos ver estas tres poleas que están acá Son móviles y esta es una polea Fija en la ecuación sería la siguiente F es igual a R no olviden que R es la resistencia En este caso es el peso y 2 elevado a la n. ¿Pero qué es ese n? n es el número de poleas móviles. Si vemos acá en este caso, tendríamos 3 poleas móviles. O sea, ¿qué número sería 3 aquí? Veamos otro tipo de ecuación. Esta ecuación aplica cuando hay la mitad de poleas fijas y poleas móviles. Tenemos lo siguiente, tenemos dos poleas fijas... No, perdón, una polea fija y una polea móvil... Y aquí, como pues podemos ver, la ecuación varía. Acá es R dividido 2 a la N. Entonces, ¿qué pasaría acá? Teniendo en cuenta esto, este 2 ya no es elevado, sino que se multiplica. Pero N sigue siendo el número de poleas móviles. Para este caso, esto valdría 1. Otro caso a tener en cuenta es el aparejo diferencial que podemos ver que es una combinación de cuerdas entre dos poleas. Y analizamos sus radios, un radio mayor y un radio menor, el radio más grande y un radio más pequeño. Entonces, para ello, entonces tenemos la siguiente ecuación, F es igual a R menos R por P sobre 2R, donde R mayúscula es el radio mayor y R minúscula es el radio menor. Y esta ecuación sería la ecuación para ese tipo de fuerza de ese aparejo diferencial. Veamos otros arreglos de polipastos. Podemos analizar, en vez de las fuerzas, las resistencias. Cómo se comporta para este caso, para este y para este. Para el primero, podemos ver que la cuerda se parte a la mitad. Entonces, R, la resistencia sería R medios. Aquí se parte tres partes. Y aquí si contamos nos daría 1, 2, 3, 4. O sea que la resistencia sería sobre 4. ¿sí? Entonces es importante mirar esto para analizar la ganancia que se quiere obtener. Veamos algunos ejemplos prácticos. Primer ejemplo. Determinar la fuerza del siguiente polipasto si su masa es de 100 kilogramos. tenemos lo siguiente. Acá tenemos este polipasto. Podemos ver que es una polea fija y una polea móvil, o sea que tenemos la mitad. Entonces, que podemos aplicar? La ecuación, que es la siguiente, F es igual a R sobre 2N. No olviden que R es la resistencia, en este caso nos están dando la masa. Entonces, como tengo la masa, debo calcular el peso. El peso sería igual a masa por gravedad. Tenemos la masa, que vale 100 kilogramos, y lo multiplicamos por la gravedad, que es 9,8. Esto nos da 980 newton. Este es el peso, que en este caso se nos convierte en la resistencia. Reemplazamos este valor en la ecuación. Sabemos que acá es 980. Solamente tenemos una polea móvil. La ponemos acá, entonces 2 por 1. Y 980 dividido 2 nos da 490 newton esta es la fuerza de este polipasto veamos un siguiente ejemplo determinar la cantidad de fuerza para un cuerpo de peso de 200 newton si se utiliza el siguiente arreglo de poleas tenemos acá tenemos en este caso tres poleas este es nuestro cuerpo y ya nos están dando el peso. La diferencia del otro que teníamos solamente la masa. Ahora, podemos ver que tenemos dos poleas móviles y una polea fija. Entonces vamos a reemplazar en qué ecuación deberíamos utilizar. Para este caso, debemos aplicar F igual a R sobre 2 a la N. ¿Por qué? Porque varía la cantidad de poleas móviles. Ahora, en este caso tenemos dos poleas móviles y R pues ya lo podemos reemplazar porque ya tenemos el peso que es en newton, entonces reemplazando acá nos quedaría 200 newton dividido 2 al cuadrado eso nos da 4 y 200 dividido 4 nos da 50, 50 newton esta es la fuerza que se utiliza para este polipasto en particular con esto podemos dar por concluida esta siguiente parte del curso de fuerzas no olviden seguir viendo las demás partes que siguen del curso de fuerzas para que sigan aprendiendo toda esta parte dinámica y estática. No olviden que este video contó con el patrocinio de Industrias El Reflejo. Limpieza y calidad que brillan. Les voy a dejar una pequeña reseña de nuestro patrocinador.